El país está endeudado, los pillos que nos han dirigido se han acostumbrado a hipócritamente decir que están trabajando y lo que están es endeudando el país para que las futuras generaciones pierdan el sueño pagando las deudas que de estos grupos de ladrones. Porque los indiferentes, la indiferencia lleva a que a los pobres con la vagabandería. Hay que ponerse de pie. Hay que ponerse de pie. Marcha Verde está en la calle y vas a seguir en la calle. Con más salud, mejor educación, contra la corrupción y contra todos aquellos grupos de ladrones que se creen que son dueños de los pocos produce. Marcha Verde debe marcar un precedente histórico en la sociedad dominicana. No podemos seguir siendo instrumento de un grupo de ladrones que son dueños de lo que pertenece a todos. No podemos seguir siendo indiferentes cuando, miren a muerte, aquí estamos un aplauso al Patricio no podemos ser indiferentes tenemos una deuda moral con ese Juan Pablo Duarte que nos enseñó a ser honestos a ser trabajadores en cambio hay muchos hipócritas que han privado y que son serios y los que son el ladrones que han privado que son du duartianos y lo que son son traidores a sus ideales. Hay que tomar a Duarte como ejemplo en la sociedad dominicana. Hay que haya que castigarlo, que se castigue, porque Duarte no nos enseñó a ser ladrones. Duarte nos enseñó a ser patriota, a ser trabajadores, a ser honestos y a ser el símbolo de la patria. Dios. la libertad de este pueblo nadie puede impedir su creencia nadie puede decir que no es patriota porque Duarte nos enseñó a todos por eso Marcha Verde es representación del pensamiento de Juan Pablo IV. Y pedimos al pueblo que se ponga de pie porque es injusto pero humilde morir en los hospitales mientras tanto hay otros ladrones que endeudando el país para que las futuras generaciones paguen ese dinero, viven levantando la mano en el Congreso de la República y haciendo lo que le parece con los pobres que este país produce. La reelección yeah! no va, el privado dijo ya, la reelección no va, el privado dijo ya, la reelección no va, el privado dijo ya. El movimiento Marcha Verde pasa ahora por uno de los centros de mayor desarrollo de enseñanza de la República Dominicana, que es el centro de la cultura. Cultura que debe revestirse en honor, en contra de la corrupción. intachable para caminar por los senderos de justicia y libertad y bienestar social para todo y cada uno de los dominicanos. Hoy en día, en esta hora, este 14 de julio, el movimiento Marcha Verde levanta su bandera en contra de la corrupción y de la impunidad. Y su protesta en contra de la corrupción, en contra de la, de la no reelección, en contra de la modificación a nuestra carta magna. Es por eso que en este momento estamos tomando la avenida Antonio Guzmán Fernández de Villez What is?